Un café frío <risa> O sea, en cualquier temporada yo voy a estar tomando café, amigos Sea frío o sea caliente Yo tomo café <risa> Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy muy feliz de poderles grabar video. Siempre me emociono, se los juro, de verdad se los juro, que siempre, siempre me emociona aplastarme a grabar un video. El día de hoy, como pueden ver en el título de aquí abajito, les voy a hablar acerca de un libro que leí hace un par de días, un par de semanas. Y pues nada, estoy hablando ni más ni menos que de Como Agua para Chocolate. Me gustó muchísimo, me hizo reír. Me hizo enojarme, eh, pero es sin duda un libro que disfruté mucho los personajes, el ambiente, la comida, todo. Y bueno, esta historia comienza con Tita y Pedro, que son dos eh, jóvenes que están perdidamente enamorados uno del otro. Y están más o menos en esta época de 1910, si no me equivoco, en el que... Estos personajes de verdad que no se, no se alejan para nada de la realidad, es prácticamente lo que pasaba en ese entonces de México de hace un chorro de años, México antiguo, eh, y podemos ver aquí como la situación en la que podría vivir cualquiera cualquier eh, familia mexicana de en ese entonces Tita vive con sus hermanas y con su mamá ya es la menor de todas las hermanas que tiene así que pues ella estaba como que ilusionada de que se iba a casar con Pedro eh, de que iba a formar una familia y ya todas sus hermanas estaban como que haciendo su vida no como de poquito en poquito pero hay una situación aquí muy difícil que yo desconocía y de hecho se lo pregunté a mi mamá y me dijo que efectivamente hacían las cosas en ese entonces y después se lo pregunté a mi abuelita y me informé por ahí en, en algunos foros y artículos y evidentemente eso era lo que pasaba en, en ese entonces en México que la verdad es algo horrible y yo me pongo a pensar en muchas cosas, en muchas situaciones como en muchos aspectos, pero bueno, no me quiero adelantar eh, seguimos de que la situación aquí es que, pues Tita ya está como, pues, tiene a Pedro, se gustan, se quieren, entonces eh, Pedro ya estaba como que... Eh, listo para pedirle la propuesta de matrimonio a Tita y como decirle de que o si quieres casarte conmigo porque pues ya llevamos tiempo siendo novios y pues la verdad sí sí me latería como formar una familia contigo, ya establecernos en algo, llevarte a mi rancho, eh, no sé, infinidad de cosas, ¿no? Y aparte esto me emociona porque es Concentuado O sea, ambos quieren Y eso es como lo más bonito Porque hay libros en los cuales he leído Y, y, y habla de, de tiempos pasados de, de México Y las mujeres estaban obligadas a casarse con esa persona O sea, era como sí o sí O a veces quizá te llevaban con, con engaños Entonces esta, esta historia me gusta Porque ambos querían y aceptaban el, el estar el uno con el otro Y bueno eh, resulta que cuando Pedro quiere <risa> Quiere ir a pedirle la mano a Tita, eh, su mamá, la mamá de Tita, le dice como, oye, ¿sabes qué? No se puede. No se puede. Y, y Pedro como de, oh, pero ¿por qué? Si, si vengo con todas las de la ley, vengo con mi papá a pedirle la mano de Tita, eh, venimos, creo, si no me recuerdo, creo que llevaba comida o algo así. Entonces la señora se pone como en el plan de, no, no te vas a casar con mi hija porque... Eh, es la menor y tenemos una tradición la cual significa que la, la hija menor no está autorizada para casarse con nadie para tener alguna relación con alguien y solamente se va a dedicar a cuidarme mientras eh, yo esté viva y no debe casarse con absolutamente nadie ni establecer alguna relación entonces se va a quedar así. Te ofrezco que te cases con otra de mis hijas, que es la mayor. Y wow, de verdad te quedas de que... ¿Cómo es posible que esto haya pasado hace mucho tiempo? Y que, bueno, no te casas con la menor, pero te casas con ella. ¿Cómo es? Y muchas de las veces eh, los hombres decían que no. Y otras tantas decían que sí, porque pues se les hacía más bonita esa, esa persona y en fin, ¿no? Pero ellos verdaderamente que se amaban mucho y wow Aquí todo comienza. Y, y no, no es spoiler, absolutamente no es spoiler, porque en la, en la parte de atrás lo vemos. Pedro toma la decisión de casarse con la hermana de Tita, que se llama Rosaura. Y ahí, aquí, es donde todo comienza, todo da comienza a tener sentido, eh, vemos que Tita se enoja con Pedro de ¿por qué te casaste con mi hermana? si yo sentía y yo creía que tú me amabas, que nos amábamos entonces aquí empieza una confusión y un enredo de que yo sí te quería, yo no te quería o sea cosas así y la cosa que más me gustó del libro es que Tita va asociando eh, cosas importantes, eh, va asociando la comida con partes importantes de su vida, eso es muy bonito, es como que el mole, todos hemos comido mole en algún momento de nuestra vida y lo asociamos con que, bueno, al menos aquí en mi ciudad el mole se come cuando hay alguna fiesta importante o tienes algún cumpleaños y así lo hacía Tita. De que hay chiles rellenos. Ah, me acuerdo que los chiles rellenos se hacen así y así y así. Llega la temporada en cuando Pedro iba a casarse con mi hermana y tenía que ayudarle a hacer la comida de la boda. Y ah, así, sí, ajá, ah, exacto. Y, y así va, va asociando cierto tipo, cierto tipo de comida con algunas vivencias eh, de su vida y de lo que le estaba pasando en ese momento. Y verdaderamente que es... Les juro que leer el libro de Como Agua para Chocolate es como estar leyendo el diario de alguien. Es de verdaderamente increíble y, y, y me gustó muchísimo. Eh, en ningún momento lo sientes empalaboso, inapropiado, eh, nada, absolutamente nada. Y bueno, esa es la parte bonita, porque también hay partes feas en este libro. Eh, yo no concuerdo con eso. Pero hay partes en las que eh, algunos hombres intentan hacerle algo a Tita. Tita está pasando por, por malos momentos eh, en su vida. Eh, llega en algún momento a tener... Eh, es que no puedo decir la palabra, pero llega a tener inclusive... Eh, hay, hay una parte en el libro que, que verdaderamente no me gustó y no concuerdo, pero Tita por estar tan enamorada lo ve como... Muy normal. Y es que tiene intimidad. A la fuerza. Con, con un hombre que no les voy a decir. Porque quisiera que ustedes adivinaran. O supieran quién es. Hasta que lo lean. Eh, ajá. O sea. Tiene intimidad con un hombre. Eh, a la fuerza. Pero ella lo ve como. Wow. O sea. Sí. Súper bien. Padre. Normal. O sea. Como lo más normal del mundo. Y cuando yo lo estuve leyendo dije. O sea, ¿por qué? Sí te quiero, pero no, no me vas a obligar. O sea, no, de verdad, definitivamente no me vas a obligar. Y si, se, y si vamos a hacer eso, tiene que ser concentuado. Ambos. Entonces, eh, también está otra parte aquí en la que comienzas a odiar tanto a la mamá porque le restringe muchas cosas a las hijas y sobre todo a, a Tita, que no vas a hacer esto, no vas a hacer aquello, no te vas a acercar a tu hermana, no te vas a acercar a, a fulanito, eh, y, y también inclusive eh, van, se van, eh, van saliendo más cosas conforme vas leyendo, y vas odiando a la mamá, de verdad, vas odiando mucho a la mamá, también odias un poco a Pedro, tratas de entenderlo, bueno, al menos yo traté de entenderlo, pero no, no me gustó, eh, el final, me hubiera gustado que Tita hubiera tenido eh, otras decisiones, con... ajá, sí, otras decisiones, eh, pero... Pues esa fue, esa fue la decisión que de tomó Tita Y hay que respetarla <risa> Entonces, sí eh, Como pueden ver, quiero hablarles de la portada O sea, está, está increíble Una vez que terminas de leer el libro Te, te das cuenta de esos pequeñitos detalles eh, Una, pues puede ser el color Que como pueden ver es cafecito eh, Tiene unas partes que son rosadas que eso yo lo quiero ligar mucho a que pues en el libro nos está hablando acerca del amor, de este romance que, que viven los personajes. Eh, aquí en la parte de enfrente hay estos eh, instrumentos que son de cocina. Podemos ver aquí un globo para, que, que se utiliza para poder inflar o por poder batir un, un, un huevo o cualquier otra cosa. Cuéntenme si ¿sí ustedes ya leyeron como hago para chocolate y si sí... Eh, ¿Cuál fue su parte favorita del libro? ¿O ¿Qué fue lo que más les impactó de la historia que dijeron Uta? Uta, mano, no, jamás. Háganmelo saber aquí abajo en los comentarios. Y si quisieran leerlo, de verdad, anímense. Es un muy buen libro. Como les digo, eh, se lo echan en una sentada. Se van a reír, se van a enojar. Y <ríe> creo que va a haber partes que les va a ayudar para, para reflexionar, ¿no? Y pues ya, tenía muchísimas ganas de hablarles acerca de este libro, pero no había tenido la oportunidad de hacerlo. Pero bueno, ya se dio y pues nada, espero que les haya gustado mucho este video, esta reseña. Yo aquí les dejo abajito en la cajita de información todas mis redes sociales para que vayan y me sigan. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Es algo verdaderamente gracioso No puedo cerrar la ventana Porque mi gato está en la ventana